La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Politics is the art of looking for problems, finding them, making a false diagnosis, and then applying the wrong remedies. En política sucede como en las matemáticas, todo lo que no es totalmente correcto está mal. In politics it happens as in mathematics, everything that is not totally correct is wrong. El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo. The politician must be able to predict what will happen tomorrow, next month, and next year, and to explain later why it was that what he predicted did not happen. Los políticos siempre hacen lo mismo, prometen construir un puente aunque no haya río. Politicians always do the same. They promise to build a bridge, even if there is no river. Los artistas mienten para decir la verdad mientras los políticos mienten para ocultarla. Artists lie to tell the truth while politicians lie to hide it. Vota a aquel que prometa menos. Será el que menos te decepcione. Vote for the one who promises less. He will be the one who least disappoints you. La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos. La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano. Politics should be the profession of every citizen. Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. You can fool part of the town some of the time, but you can't fool the whole town all of the time. La política es el arte de impedir que la gente se meta en lo que sí le importa. Politics is the art of preventing people from getting into what does matter to them. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Politics is the art of looking for problems, finding them